Recientemente se está compartiendo en las redes sociales la publicación de dos videos que muestran a una criatura supuestamente extraña, en el primer video lo vemos en un jardín y en el segundo nadando, la gente está especulando sobre este animal porque cree que no es de este planeta, vamos a ver esta historia porque hoy aquí les voy a decir la verdad sobre ese caso, mi nombre es Osla Castro. comenzamos. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack, investigador. Únete al team. Recientemente se comenzó a viralizar una publicación donde se observa el video de una rara criatura en un jardín, que parece tener alas. Junto a este, el video de un animal similar, pero en el agua por lo que los usuarios comenzaron a especular que se trataba de una criatura desconocida. Muchos han estado compartiendo esta publicación buscando una respuesta, ya que en su mayoría creen que estas dos criaturas son la misma. Y no solo eso, sino que tampoco pudiera pertenecer a este planeta. Por lo que decidí presentarles la verdad de ambos videos. En la publicación podemos ver a simple vista que este animal se encuentra en el jardín de una vivienda, pero se encuentra atado y este trata de escapar asustado. Sus gritos son muy extraños mientras trata de arrastrarse por el piso. Una persona que no se observa en el video, pero se escucha su voz, levanta la rama de donde queda colgado, lo pone en el suelo y lo levanta una vez más. La criatura parece quedar inmóvil cuando el video termina. Pero, ¿qué es esta extraña extraña ¿Estamos ante un ser de otro mundo? No, en realidad se trata de un colugo. Es un lemur volador de Malasia. Este es de color marrón con manchas grises y su longitud varía. Su peso no llega ni a los 2 kilogramos. Esta especie de lemures tienen una membrana que se extiende desde sus miembros anteriores hasta su cola, quedando completamente cubierto. Personas que no los conozcan podrían confundirlos con un murciélago, pero las diferencias son muchas. Tomando en cuenta el tamaño y que, a comparación de los murciélagos, los colugos no vuelan, pero la membrana con la que cuentan les permite planear entre los árboles. Se alimentan de hojas y frutos y hacen sus actividades de noche. Duermen colgados a la rama de un árbol, agarrados de brazos y piernas y con el cuerpo exageradamente curvado y cubierto por su membrana. Y entonces, ¿qué criatura es la que vemos en el otro video? El video fue grabado en Indonesia y se trata de una Aplicia brasiliana. Es un molusco relativamente grande que crece hasta 27 centímetros de largo. Tiene un color variable de amarillo translúcido, marrón, gris, verde o negro, generalmente con manchas irregulares. Estos moluscos se pueden encontrar en el océano Atlántico. Tienen una especie de aletas que usan para moverse en el agua, y en el centro cuentan con un saco lleno de tinta. Estos moluscos no son comestibles para los humanos. Podemos observarlos en este video. Como pueden ver, se trata de dos animales completamente diferentes que la gente ha confundido por tener esa especie de alas similares entre sí. Lo lamentable es que por no conocer a estos animales, pueden ser sometidos a maltratos o violencia por pensar que son criaturas extrañas o incluso extraterrestres. Por eso te pido que por favor compartas este video para que las personas conozcan la verdad y cuiden a los animales.